Muy buenas, estamos con el Tomejo de Fútbol Sala, que este año son campeones. Y esto es En tu cancha o en la mía. ¿Habías jugado algún domingo por la mañana? No, sí, no jugar mucho. Que ¡Qué misterio habrá! ¡Puedes puede ¿Cómo se lleva eso de... de no salir por la noche el sábado para jugar el Domingo Miliano? Yo lo llevo bien, lo que pasa, que pasa en... es que salíamos el viernes. <risa> ah, ¿Salías el viernes? Y nos acostábamos el sábado por la tarde. ¿Estás bien es lo pensado? Bien. No, no está bien pensado. <risa> no, luego el domingo eres un trapo. Eres un Hombre, está, trapo. estás tosado descansando o por la tarde y por la noche Yo cambié de táctica Si te ves todo el alcohol del bar y te hambre tres días A ver, la verdad es que algunos algunos fines sí que cuesta, porque somos jóvenes y tal, queremos salir pero vamos que por lo que nos gusta el fútbol y tal no te llama. ¿Tienes algo que te atormente o te perturbe? ¿Cuál es el momento así de la temporada? le partido partió más el culo. Qué Tengo bien. una anécdota que me voy a acordar toda la vida. Cuando fui con Paco al Marín, uh. en el camino de Tormillos a <ríe> ¿Qué pasó? Pues porque nos puso a extremo duro, a Tocastaña, castaña... de que íbamos por a Pinilla no queríamos bajar del coche. Encima eran 200 <ríe> kilómetros de viaje... ...y en Pinilla no queríamos bajar ya. Que no y muy íbamos súper motivados por ahí. O sea que a 200 kilómetros de viaje... con extremo duro a, toque, a ¿no? Tocastaña. castaña. Y solo le gustaba a él. Solo que gustaba era. Luego, hardcore. Luego, hardcore. Vamos. Eh. Sí, sí, quería que llegase motivado al partido. De hecho, llegaron. Llegamos. A la vuelta nos <risa> quisimos <risa> coger un buff, pero no tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío. Y el año que viene jugará en tercera división. Chicos, ¿cómo sentís? Puta madre. Concepto, la verdad. La verdad es que es una alegría muy grande. Después de estar trabajando toda la temporada, pues llegar al final y ser campeón. y... Pero ahora con toda la afición y demás. ¿Estamos a tope ahora? Ah, Tenía que seguir la temporada, la la temporada ¿eh? ¿Larga, corta? ¿Cómo se lo has hecho? Hombre, al principio corta. Al principio larga. larga. <risa> empezó, <risa> así... empezó un poquito mal la... Empezó mal, pero bueno. Pero luego ya bien, ha segunda vuelta muy bien, la verdad. ¿Qué tal habéis visto el nivel este año de la categoría de la que vienes? Hombre, no ha estado. Lo parejo, que... hasta, parejo. Sí, hasta parejo no ha habido ningún equipo que sobresalía de los demás o sea, y además ha estado muy reñido porque hemos estado cuatro equipos ahí hasta el final peleando por el título y la verdad es que muy bien qué diferencia había entre los cuatro entre los cuatro equipos que has dicho que habías estado peleando al último porque los demás equipos tenían tres o cuatro mejor que los demás y nosotros estábamos hechos tíos parejos y la solidaridad, que, que nosotros en la segunda vuelta por ejemplo ha sido muy regular. y ellos han fallado han fallado más de lo que tenían que haber fallado para llevar una liga ¿Cómo ha sido el cambio vuestro de jugar en una liga local a estar jugando a nivel federal? Pues se ha notado bastante, la verdad. Se ha notado porque. Y yo tampoco voy a marcar 12 goles tampoco. 12 goles, de no marcar <risa> <risa> <risa> ¿Y tú, Jonas? Pues la verdad es que es un cambio muy grande. Te exige La categoría te exige mucho más que la liga local. ¿Y vosotros qué? Porque vosotros este, el año pasado estuvisteis federado, pero antes también tuviste alguna experiencia en la liga local. Sí. Día, <risa> hemos tenido que pisar la liga local también, hombre, está bien, para, para una liga grande en el pueblo, de las que no hay por aquí por los alrededores, porque tiene tres categorías, está muy bien, pero siempre preferimos jugar la categoría federal, porque es, otra, es otro nivel, es otro, otro mundo entero. No, hombre, el pero tío. por ejemplo la liga local, quieras o no te curtes en picardías o cosas que la liga claro, federal no, no, no, se nota. no está. Te vas rozando, te vas rozando, te van dando los, los típicos hachazos que te dan los de las zapatillas rotas. <risa> <risa> <risa> ¿Os sea, arrepentís de algo de esta temporada? A nivel individual, ¿te, de te a arrepentir? ¿sí que, la liga? Yo creo, que, yo, creo que, yo, creo que, yo creo que sí, el único partido que, que fue un desastre total. ¿El del Robledo? Vale. El del de de Robledo, sí. no, aquí en casa. En yo creo que el primer momento de todo fue la derrota cuando perdimos unos días en casa. Porque fue una humillación demasiado grande. Con otro, claro, pues ya habíamos el partido antes de empezar. Con cero puntos, los tíos se presentaron aquí y nos metieron seis goles. ¿Qué pasó ese día? Pues <risa> fue un desastre. que tenías el complicado. partido ganado antes de jugarlo, a lo mejor. Sí. Nos confiamos el factor, mucho. Cuando te confías, pierdes siempre. El factor importante. Para que, es el, el que no estuviera el entrenador que siempre nos mantiene un poquito. El... Ah, ese día no estaba el míster. Ese día no estaba el mister al descanso a de los héroes, sí, o sea sí. que nos metieron 6 goles en la segunda parte. parte. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y cuando te mete gol el, el último clasificado, pesa en más clasificado, ese gol que si te, te lo metes el primero. primero? ¿Y en tu casa? Pues en, en, tu casa en tu casa, el último clasificado te mete gol y te pesa mucho. Hay que respetar a todos los equipos de las ligas, lo que pasa es que aquí en tu casa que vienes a hacer las cosas bien, que te metan 6 goles así de repente, pues te deja mucho y jode mucho. Sí, yo creo que a partir del partido ese cambiamos. Sí, la la o sea, cuando cambiamos la, la mitad. La charla del entrenador también es buena. Sí. O sea, que cogió de, pun de punto de inflexión, sí. ya para no relajaros lo que quedaba de temporada. ¿Cómo fue esa charla? ¿Qué nos estás comentando? ¿Qué os pues tío? la charla fue porque... No me acuerdo mucho, pero. <risa> <risa> ¿Qué no era pero sí, día, día, hora no? y media, no hay que decirlo. Sí. Por ahí, hora y media ahí en el. Metro. La verdad es que lo merecía, porque ha un no, no, poquito no, lo que estábamos no pasando el tema del descanso antes del partido el partido fue el domingo por la mañana y el descanso por la noche es primordial antes de... ¿Puedes salir? Sí, pero con conocimiento si sales, si... sales a... no ah, <risa> ¡Para, para! Ahí está, pues no, no al, a, día, no siguiente, da... al día siguiente, al siguiente quieres y no... puedes Nosotros así. nos hemos sacrificado también mucho los sábados que no salís, somos jóvenes y tal lo que pasa es que ese fin de semana pues, se, se nos fue día, la cabeza pues, como, <¿s1> los los últimos, y la liamos, pero bueno, va, de vez va, en, como, en como, como, como, cuando, cuando salgo, estás ¿no? un poco subido, hace falta que te bajen un poco para reaccionar. Este o valió para que aprender, una que experiencia, valió sí. para aprender. Yo creo que ese partido ha sido sí. de los más importantes de la temporada, porque fue cuando cambiamos el chico. Ese, de ahí, no no buena, pues. a, a partir de ahí encadenamos 10-12 partidos el partido. ganados y, y, y sobrepes, el partido propio fue... A veces una derrota es buena, parece que no, pero en este caso esa derrota fue buena para nosotros. Porque en ese momento nos sentíamos hechos una mierda, claro, viene el último clasificado a tu casa, 0 puntos delante de tu gente y te metes 6. ¿Es el peor momento para vosotros de la temporada? Sí, esa, sí, esa derrota partidos, la finos, o sea, sí, no se haya sentido, forma. Es tenido tos. Todo <risa> más... Es que veis, A ver. El último partido, jugué poco. Pero aparte de eso está lo demás. <risa> aparte de eso... Cuéntame. <risa> no, que, que, que todos todo hemos tenido altos bajos de, de la temporada, ¿sabes? Pero más hemos bajo. sabido más bajos que altos. Llevalos y, y entre todos, porque somos más que un un grupo de amigos que llevamos casi toda la vida conociéndonos y tal. Y pues cuando está uno mal, y ponemos apoyado y venga. Y, y yo creo que eso también nos hecho de, eso es una gestión importante: es que importante, aunque estés mal, bien. te ayuden tus compañeros y tal. O sea, que, que hay buen rollo en el vector el sí, hay sí, buen rollo, ¿no? Porque, sí, no, porque es bien. lo que te digo: es que ya más de que sea un equipo de fútbol sala uh -huh. y tal, somos amigos. Un grupo de amigos que han decidido hacer un equipo y. Yo creo que una de las cosas también fue en la cena. Este hombre, no. hay que decirlo, es que hay que... ¿La cena que hace. La cena, la de Navidad. La de Navidad. Una cena y tal. Y este hombre, que a veces estaba enchufadísimo llevaba nueve goles, ocho goles, y tenía muy bien. Y ahí se echó el cenizo, que no... qué te pasó con la cena? ¿Qué te pasó, tío? Pues nada, que iba medio castaña. Y me hicieron de hablar y... Y me unas palabras y... Los cabrones estos me echaron el cenizo y ya no me lo han quitado hasta hoy. El otro día de otras palabras ya me lo han quitado. Ya no y ahora ya... Mira, aquí tenemos... ¿Qué tal con el Mister? Pues si nosotros llevamos toda la vida con él, pues contarme cómo es el Mister. Pues a ver, yo la verdad me llevo bastante bien con él y es simpático el hombre. Pues tiene mucha culpa de estar haciendo el Mister, ¿no? Bastante o sea, ver, yo pienso es que Es competitivo, es sobre todo competitivo. Él lo que me maticula es el competitivo. Entonces, por pues, los partidos van a muerte hasta el final, ¿eh? Por eso. Que Pienso que a lo mejor tiene un aspecto así frío y eso, pero luego lo vive el que más... En, bueno, dentro del vestuario, fuera de campo y... como otro más de nosotros. Y pues eh, es importante en la, bueno, en la victoria de, de todos. <risa> <risa> ¡Hostia puta, no, dejar un poco pelo atrás, que ¿vale? va a coger frío el hombre! ¿Qué cambiaría este, del místico? ¿Alguna cosa que no guste de mí. ¿Alguna cosa que digas, mira, me gusta pero esto se lo de tal manera me gustaría más, o esto no me gusta que me que me haga Hablar, hablar, si no soy oye nadie Vosotros <risa> <Después, risa> no. no, pues que hay situaciones en el partido que a lo mejor todo el mundo nos equivocamos a lo mejor, en cambiar a una persona que lo está haciendo bien pienso yo que el, el mayor error es eso. de que a lo mejor estaba jugando, por ejemplo, Sergio para mí, para mi opinión, no ha tenido los minutos suficientes que, que podía haber tenido y, y a lo mejor Chocano se equivocaba en cambiarlo. A poco antes, a lo mejor estaba jugando bien y lo cambiaba por otro. Pero eso ya son cosas de él y de, de cada uno. En plan, a lo mejor un poco cambiar los entrenamientos, hacerlos un poco más diferentes algunos días y un poco más, yo creo que nada más. Esta pregunta que os he hecho, la última, tengo que decir que me la ha mandado Dani Lerín. ¿Sí? Dani Lerín me ha mandado tres preguntas. Nos dijo ayer, yo quiero salir en, en tu cáncer, la mía, quiero tener una sección. Y quiero salir haciendo tres preguntas. Y me ha mandado tres preguntas al, al WhatsApp. Una es normalmente la que hacemos siempre, del mejor momento. Pero os lo voy a enseñar. El mejor momento el último partido. el último partido fue la hostia. El mejor momento de todos, para mí fue el último partido. Plan, ganar en el último partido y poder celebrarlo el campeonato con toda la afición en, en el pabellón yo creo que fue genial después del temporadón que habéis hecho tras subir a tercera después de todos los momentos que habéis pasado en esta temporada quién creéis que es el jugador que más merece un pasillo de collejas <risa> está claro <risa> esta pregunta está clara Venga, vota. Sin duda. No, ¿por no. el, senizo, yo por el cenizo yo, yo, el el, yo creo que tenéis que, hacer, tenéis que hacer votación y el que ganara sí, se tendría te que hacer. Eso es lo que han puesto, que es un reto. Que si tienen huevos, de hacerlo. De hacer un pasillo de coña. Bueno, pues entonces. Pues entonces vamos a empezar. No, si no hace falta votaciones. <risa> te lo has dicho tú mismo, Sí, y Está no. claro el cenizo, eh. Sí, pues ya está, Jonathan. Pero... Es lo que yo te comentaba del cenizo antes, ¿me entiendes? Está... A lo mejor ¿no? te lo quitan. Jonathan no, <risa> no, no, no, no. es que es un tío que siempre tiene una palabra negativa para el equipo. O sea, tú en los descansos, cuando nos metíamos al, al vestuario, <ríe> siempre escuchaba yo no pero nunca para decir nada, bueno, ya podías ir ganando 3-0, 5-0, hay que atacar un poco mejor, chavales, hay que defender un poco más fuerte, pero eso ganando, eso ¿no? ganando, cuando perdíamos, bueno, ya no te quiero decir nada, entonces, ¿no? yo creo que es que si se la dieras que le iba a dar muy fuerte, macho, eso es para que no nos relajáramos, ¿no? está ¿no? ¿no? ¿no? Pepe Reina, ¿no? El, el Pepe Reina del equipo. ¿Quién es el Pepe Reina del equipo? Pepe Reina, de tú, Tupaco, yo creo. ¿eh? No. no tú. Venga. No. Yo pongo la música. ¿Y sí, no. no. qué música pones? Pues bueno, todo lo que. ¿Extremo, <risa> Extremo duro. Extremo duro lo pone, lo pone tragedia criminal. Criminal. Criminal. No, los no, los partidos, partidos de fuera siempre <risa> hay que decir que hemos puesto farcos, ¿no? Claro. ¿Eh? Si un poquito sí. de la de Te voy a reventar también, que... <risa> <¿T> <risa> <voy a> reventar. <risa> ¿La de criminal? Eh. Se la, la, se la de criminal ¿no? es la canción de equipo. Entonces es la canción del equipo sido la de criminal. Sí, sí. Vale. Bueno, esa es la de la temporada, la de la celebración, la de que pacharán. <risa> <risa> <risa> Camarero. ¿Qué? Una de pa' mismo en lata. Una de pa' mismo en lata. Pa' en lata. Pa' que te sientas bien rico en la pierna. Y he visto cosillas, la verdad que son muy graciosas, de algunos del equipo, como que va en el coche, hablando con alguien, y luego va solo. ¿Cómo es eso, Emiliano? Pues, porque lo hicimos un partido, y estábamos los dos. Y íbamos presumiendo de que íbamos a ganar, sin dormir y tal, y fue cuando nos metió seis el Robledo, el último. El partido catástrofe del año. Y luego el siguiente partido fuimos presumiendo otra vez de que íbamos a ganar. Pues empatamos. Y a partir de ahí, fui haciendo como que íbamos a perder todos, y lo hemos ganado todos. Entonces ya era tradición, era como que si no lo hacía, no ganábamos. Haznos aquí un ejemplo. No, ahora mismo no Eso es que tienes que ir en el coche, conduciendo, con riesgo de estrellarte y tal. Con la música de castaña. Con la música castaña. Vamos, es así, el motivo era ese. Ya, lo vamos a hacer hoy... ¡Vamos a perder! ¡Vamos! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡Vamos! ¿Por qué vamos a ganar? Somos los mejores, somos los peores. Vamos, los equipos que habéis visto en la categoría, cuál es el que más os ha sorprendido? A ver, yo al me esperaba que llevara buen equipo, pero la verdad es que me gustó mucho. Almaden, sí. No los había visto nunca, me habían hablado de ellos y al un equipazo. Pues llevaba una racha cuando llegué, fuimos a su campo. Al ha sea. ganado, bueno. sí, menos sí. a los equipos de arriba, menos a nosotros, o a sea, todos los demás los ha ganado. Porque Piedra Buena se sabía que llevaba un buen equipo, o sea, no era... Sí, además nos ha sorprendido yo creo que ha sido Almaden, va a ser su primer año también. Además hasta que llegamos nosotros a su casa que le ganamos, iban líderes en la liga y ganando todo. o sea Y porque vienen de Fútbol 11 todos, son del equipo que había en Fútbol 11, que se deshizo y se metieron todos a jugar al Fútbol Sala. Entonces es un mérito pasar de Fútbol 11 al Fútbol Sala y hacerlo también como lo hacían ellos. ¿Qué se siente ser capitán de este grupo de cabrones? Eh, hay momentos de todos. Hay momentos muy bonitos, como, como el que hemos y momentos pues que de cabreo, de, de tensión, pero vamos, es un placer ser el capitán de esta gente. Hay a uno del equipo que le dicen el hurón. ¿Por qué? Que lo explique, ¿eh? que lo explique. Que me salió esa palabra y ya se ha quedado por hurón y hurón y no, y ya está. En eso se ha quedado. Es que además en el último partido de Liga, estaba yo por aquí y la gente gritando: ¡Hurón, hurón, hurón! Y digo: ¿Quién es el hurón? Quién, es, ¿Quién será ¿quién es? el hurón? No, también. está con algunos de ellos trabajando y tal. Y eso el año que viene, tercera división. ¿Cómo lo planteáis? Pues con mucha ganas. ¿Objetivo? Hacer, eh, buen sí. que ganar, sí, hacer buen papel porque ganar es complicado mantenernos, sí, sí. Y mantenernos. Disfrutar. disfrutar y a raíz y a raíz de ahí pues ya verá. supongo pues, estar más arriba abajo hmm. contarme pero, un poco Pues no ha estado mal tampoco no está eh. mal, no... somos la verdad que viendo los rivales de los equipos que menos presión le meten a los árbitros había algún partido que quizás haya habido un poquito más de tensión pero al principio quizás un, un poco es que más no... pero luego no dijimos que el árbitro es uno que está en el campo, que, que no, no va la cosa con él y que eh, cuanto menos le dijéramos, más íbamos a salir ganando nos dimos de cuenta a tiempo y al final ha sido mejor así ¿Cuál es la mejor de la que habéis con un árbitro? Villarrubia Villarrubia no. El cobleo, no, el en Emiliano con lo primeros. Casi los primeros. <risa> <risa> ya, pero en Villarrubia fue peor yo creo eh. oh, oh, oh. Ah, en Villarrubia con él no, eso fue Villalmoso. Villalmoso es Villalmoso. Contarme Villalmoso. Fue el año pasado. El año pasado sí. el del penalti. Sí. Hubo situaciones determinantes. Eso, eso, eso ¿no? Este año. Hubo situaciones determinantes que el árbitro no favoreció, al contrario, perdió. Jugada que manda y de repente marca penalti. Ver, la jugada venía de aquí en la banda y pitó el, el penalti allí en el área que, que no tenía nada que ver con la jugada. ¿Y qué? ¿Cómo reaccionasteis allí en el momento ese del partido? ¿Qué deciste? Lo de.? La tensión. No nos creíamos. Aquí aquí al que campo yo me quedé bloqueado porque si yo a racional también me había acabado expulsado como acabaron varios del equipo me parece que fueron tres expulsados Sí, sí. Es ahí. porque es que encima el árbitro sí. el, encima ya se puso prepotente y chulito y no podía decir nada enseguida te sacaban la tarjeta y te expulsaban porque van a ver a gente nueva porque aquí en la liga local ya nos conocemos todo el mundo pero, si quieres, a la gente que le guste de verdad el fútbol sala, lo tiene fácil. Viene aquí al pabellón de su pueblo y ve todas las semanas un rival diferente. Bueno, que vaya a vernos, que jugamos bastante bien a fútbol, que se lo aseguro que se lo pasa bien y que ya que tiene la oportunidad de verme jugar, pues que no lo desaproveche. Eh. Lo principal, primero, queremos dar todo el grupo las gracias a la afición por todo el año ayudándonos y toque sin ellos también habría sido muy difícil. Y nada, lo, lo siguiente es que el año que viene, eh, animar a la gente que nos vamos a dejar todo lo que podamos para que se, sienta, eh, se sientan satisfechos con nosotros y esperemos hacer buen año, animar a la gente que venga porque sin ellos también se nota que, sí, que okay. es peor, sí, con sí, ellos sí. es mucho más fácil. Si la gala estuviese como estuvo el último partido de liga, la verdad es que sacaríamos bastantes partidos. Ellos son ya un punto a favor nuestro que el año pasado ibas a todos los campos y en todos los campos estaban llenos, apretando y la verdad es que eso da gusto cuando estás en casa te sientas arropado lleno de gusto y eso es un punto muy a favor y yo, yo llamaría a la gente a los patrocinadores porque somos un gran grupo eh, trabajador mientras de nosotros necesitamos los patrocinadores sí o sí y... Me gustaría que nos patrocinaran el año que viene porque nos hace mucha falta. ¿La mayor remontada que habéis hecho? El, el empate de. Fuentes en, en el casa, por... íbamos 2-4 faltando sí, 40 segundos sí. y, y faltando faltamos, 6 segundos empatamos y a 4. Empatamos a 4. Fue. fue una épica. En Yo 40 se segundos fue... marcaste dos 2 goles. Sí, sí. Deportes de los jugadores. ¿sí? Jugando de 5. Y os pegó, que... os pegó un subidón de la hostia, ¿no? Claro, sí. ese o partido. El de a... Bueno, de todas maneras, que... fue agridulce, porque empezamos sí. ganando nosotros. Luego nos remontaron ellos, entonces nos teníamos que conformar. ¿A quién nominaréis para otro programa de estos? ¿A Cholo Simeone? El ¿A Cholo no, a Cholo Cholo. A todos los Cholo Cholo. No, Diego, mándale un WhatsApp. A mí, me gustaría, a mí me gustaría ver a Ramón, el ganador de la liga local de aquí de Tomelloso que lleva mucha Liga ganadas a ver qué os cuenta. ¿A Ramón de Vinos Tomillard? Sí, sí. sí, Bueno chicos, pues muchas gracias sí, sí. y mucha suerte muchas para gracias. la temporada que viene. Gracias. Bueno, pues este es el regalo que hemos traído, que es un poco de homenaje a un compañero nuestro que, por desgracia, el primer entrenamiento del año, pues tuvo una grave lesión que la impedido ya continúa con nosotros y de hecho se ha visto obligado ya a dejar el fútbol después de muchos años. Entonces es un poco homenaje también a él porque ha estado muchos años también con nosotros y yo le quiero agradecer todos estos años que compartió con él. Y nada, eh, la vida sigue, y al final lo más importante es la salud y gracias a Dios está bien. Entonces, pues eso, que mucho ánimo y que... Un saludo, Mezqua. Pues muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Pues menos que vengan a Liverna, chicos. Me lo no. muy bien. Eso Eso es una sí, buena experiencia ¿no? sí. Sí. Tenemos... No. Tenéis que prometer una cosa. Si el año que viene mantenéis la categoría, estamos aquí otra vez haciendo una experiencia la buena mía. Vosotros. Por sí. bueno, supuesto. El año que viene los vemos. Después del día canción de la, que la mancha, estamos aquí. El Eso, el año que viene los vemos, seguro. Y si vas a pitar allí, no me escuchas ninguno. Mucha suerte Chucky. Gracias eh Suerte y, y sobre todo eh... que enhorabuena por el programa que me gusta mucho la verdad Gracias Vamos